Desde mi ordenador no, pues, para que para que se vea todo el texto eh, lo veis bien sí sí sí bien lo veis bien eh, puede comenzar, puedes puede comenzar Ángeles Antonio perdona puedes ampliar un poco sí, sí. Eh, se ve bien así sí, sí, gracias. sí. Ángeles, te toca a ti. Sí, Ángeles, Ángeles, te toca a ti. Acima el micrófono. ¿A mí? No. Angelita. angelita. angelita. Angelita, te toca. Es Ángela. Susana. <risa> Angelita, te toca a ti. Angelita. Yo. Angelita. Eh, Susana Rodríguez García García Nacio, nació en 1988. Es una de las grandes deportistas del deporte adaptado de España. Sus padres, Huerta y Delio, Nacieron en Mondoñedo, en un, un, un pequeño pueblo de Lugo, pero se trasladaron a Vigo, donde Berta es profesora de primaria, de primaria y Delio es médico anestesista. Allí nacieron Susana y su hermana Patricia. Susana tiene albinismo. Su piel y sus ojos son muy sensibles a la luz del sol y necesita usar protección como crema solar y gafas de sol. Además, Sigo? Sí. Además, el albinismo produce que Susana pierda casi toda su visión. Puede distinguir algunas manchas de colores, pero no puede, pero no puede ver con claridad. Susana y Patricia crecieron felices en vivo. Siempre han estado muy unidas. Además de hermanas, son mejores amigas, son mejores ah, amigas. Angelita, ¿en qué año nació Susana Rodríguez? En 1988. Correcto. Eh, eh, ahora le toca el turno a, a, a, a Alba Zamora. Hola, Antonio. A ver, sí. En, una, en, en su familia no había costumbre mm -hmm. ni intereses por practicar deporte. Sin embargo, a Susana le llamó la atención desde muy pequeña. Mira, Laura, ven. Vale, Laura. Patricia y ella solían jugar juntas a las olimpiadas. Organizaban juegos deportivos caseros donde se divertían y con Venciendo entre ellas, Patricia prefería los juegos de pelota, pero Susana prefería las carreras donde solía ganar. Gracias, Laura. Ahora lee, Aquí, El primer contacto de Susana con el que después fue a los cuatro años, sus padres apuntaron la natación a ella y a Patricia para estar tranquilos mí y confiados, que sus hijas están seguras. Ya habéis terminado. No, no sale más. Sí, en el agua. Sigue Ay. leyendo. Vale, pues venga, mira. En el colegio, además de sus clases y sus profesiones sí, sí. habituales, persona no tenía una profesora de la ONCE, que le daba apoyo dos días a la semana. Eh, ¿cuántos, ¿Cuántos días le daba le, le daban a la ONCE, a Susana, cuántos dos, días de apoyo? Dos días. Correcto. Eh, ahora le toca el turno a Mónica. Mónica Antequera. Buenas, yo, sí. yo tengo un problema, que la pantalla sí. no se ve. Sí, no se ve. ¿Se eh, ve ahora? No, no, se me sigue sin ver. Sí. Eh, eh, voy a, voy a voy, lo que voy a hacer es, eh, voy a descompartir pantalla y volver a compartirla a ver si se ve bien. Vale, eh, vale. Ahora, voy a empezar, os voy a volver a compartir bien. Eh, Mónica, ¿se ve, se te vale. ve ahora? Sí, sí, ahora sí. A ver, sí. ¿por dónde vais? En la página 50, en esta página, vamos, donde tenía que perder clases. Ajá, vale, Ahí. sí. Vale, vale. Tenía que sí. perder clases de otras materias para poder asistir a estas clases de apoyo. A Susana le, le molestaba mucho cuando tenía que perder la clase de educación física. La profesora de apoyo se dio cuenta de que Susana tenía mucha habilidad para el deporte. Cuando, cuando tenía 10 años, la profesora preguntó a Susana si quería participar en una competición deportiva para escolares con discapacidad visual de, de toda España. ¿Sigo? Sí. Así es, así es como Susana empezó a competir y tuvo su primer contacto con el atletismo. A los 12 años Susana seguía por el televisor las Olimpiadas de Sydney de 2000 y decidió, que, y decidió que ella participaría en unos Juegos Paralímpicos. O por lo menos haré todo lo posible para conseguirlo. ¿En qué, en, qué, en, qué cosas, ¿En qué cosas tenía mucha habilidad, Susana? Pues tenía mucha habilidad para el deporte. Correcto. Ahora le toca el turno a, Mar, a Mari Cruz. Mari Cruz, te toca a ti ahora. Sí. Un año después empezó a entrenar de forma más profesional, como corredora de equipo, participó en competiciones internacionales. En el atletismo adaptado para atletas con discapacidad visual hay varias modalidades, según las necesidades de los atletas. Susana corre con una persona... Su especialidad era la carrera de. de 100 metros. La prueba de velocidad constante Susana era una gran velocista. Cuando Susana acabó la educación secundaria, tuvo que elegir su futuro. Decidió ir a Pontevedra porque tenía una beca para entrenar en el centro gallego de Ternificación. Deportiva. Estaba decidida a prepararse para los Juegos Paralímpicos de 2012, que se celebraría en Londres. ¿Dónde se celebran los Juegos Olímpicos de 2012? Maricruz. En Londres. Correcto. Ahora le toca el turno a David Berbeis. Eh, voy. Se matriculó en fisioterapia en la Universidad de Vigo, que se estudia en el campus de Pontevedra. En el 2009, Susana terminó la carrera de fisioterapia. Además, consiguió el nivel suficiente en atletismo para ir a los Juegos Paralímpicos. Para Pero un error con su inscripción hizo que Susana... ...no fuera seleccionada para ir a los Juegos Paralímpicos en el 2012 en Londres. Esto fue un duro golpe para ella. Había trabajado mucho y había conseguido estar preparada. Quedarse fuera por un error en la inscripción era una injusticia. Susana dejó el atletismo... Y el deporte profesional llegó a decir que nunca más volvería a competir. ¿Qué le pasó en el 2012? ¿Qué le pasó, qué le pasó para que no jugaran, para que no compitieran los Juegos Olímpicos de 2012, David? Pues que eh, por una mala inscripción no pudo participar en los Juegos Paralímpicos del 2012 de Londres. Correcto, David. Ahora le toca el turno a... A Juan Fran. Juan Fran. ¿A ¿Qué, a ti. ¿Qué Ese mismo año se matriculó en medicina en la Universidad de Santiago de Compostela. Desde que era niña. Susana se interesaba por la medicina y por el trabajo de su padre le hacía muchas preguntas y solía llamarle cuando estaba de guardia para preguntar qué tal iba a todo. Ahora que no empezaba prometí más. Susana podía centrarse en los estudios de medicina. En el 2010, Susana miraba la página web de la, de la Federación Española de, de Teatrón, descubrió por casualidad eh, siente existe el triatlón. Tron ha estado en la página no, de web que estaba anunciando el campeonato de España de Duatlón, que se celebraría en cuatro meses en Gijón. ¿En qué, en qué, en qué ciudad se celebraba el campeonato de Duatlón, Juanfran? En el 2010. No, ¿En ¿En qué sitio? ¿En qué lugar, en qué ciudad de España se celebraba? Sí, Correcto. Ahora le toca turno a Paco. Paco, te toca a ti ahora. Paco, te toca. <risa> No, no, no. Susana dio participar por el deporte. Le pidió una amiga historial que le decía de Irish Iris es una tipaleta que Susana conoció en Pontevedra, que estudiaba medicina con ella. Era un reto de Susana, nunca había participado. Es una competición, vale de que lleva un año sin tener. Juntas terminaron la carrera Susana en su que seguirán practicando este deporte. Además, ese año decidió que la luz sería deporte paralímpico en los juegos en 2016, lo que emocionó mucho a Susana de nuevo estaba motivada para conseguir su dueño. Eh, Paco, eh, ¿a quién conoció? a eh, eh, eh, eh, Susana en Ponteverra. a qué persona Ana, no, no, no, no, no, Correcto, no, no, no, no, no, no, no, no, Empezó a enterarse, participar. No, que si me, es que se me paga. Es que se me paga la tablet. Es que quiero encenderla. Susana empezó a participar. Comentero Susana, que da una gran energía durante 2011. Que estaba en muchas competiciones. El oro mundial. El en ejecución. El Campeona en España. Bien, me notó. Cantó, Subcampeona de España. Efectivo, también conterreró la Ruta de Oro. Sería Mundiales en Madrid. Seguiría Mundiales dentro de día, nombre Cuarta de Europa. El premio el mejor deportista de capacidad en la gala de Gallego. En que en que en, en qué, qué, qué, qué, qué recibió el, eh, qué premio recibió el 27 de diciembre Susana Antonio Susana en España en España Sí correcto Ahora le toca el turno a Aspadeza Galicia Vale sigue Rosa Sí 2011 fue un año, no, 2011 fue un año maravilloso en lo profesional pero más difícil en lo, en lo personal la madrina de susana falleció joven y fue un duro golpe para ella porque estaban muy unidas además susana tiene que como los entrenamientos sus estudios. Que es, que es una carrera muy... Diferente. Vale, sigue sí, sí. Sí, Perdona, perdona, se, te, se escucha muy bajo. Puedes puedes empezar, por favor. Leyendo. Vale. Mm. Susana mejora to todavía más con Luis Pini y gana competiciones importantes todos los años como mundiales de triatlón y campeonatos de Europa. En que en que en que en que en que ganó que ganó en el 2012. Susana. El, el mundial de triatlón. Ahora está de Nueva Zelanda. Correcto. Ahora le toca el turno a Agaragune Ordizia. País Vasco. Os toca a vosotros. En el 2017 cumplió su sueño y participó los Juegos Olímpicos de Rio de Janeiro siguió su guía Mabel Gallardo que siguió siendo su amiga Susana solía bromear y a Mabel iba a llamar el teléfono del ciego para maltratado. Mal Cada vez Mabel se, se olvidaba de, de avisarla de un obstáculo con Mabel con Luis apoyarla, se la quedó cinco. Okay. el teatro para okay. probaba los Juegos Paralímpicos entre vuelos y de avión noches o los okay. hoteles suena preparado okay. se examen hacer para hacer Mire, mire, mire ¿Y para qué no, preparaba eh, Garagune? ¿Para que preparaba su examen, Susana? Para, para ser mir. Bien, ahora le toca el turno a Ángeles. Ángeles de Murcia. Muy bien. Ángeles de Murcia, pobre. Sí, Ángeles CD de Mairena le toca, no, no Angelita, Ángeles. es otra persona. De, de, de Mairena. Sí. No está. Entonces le toca, a, por ejemplo, a Mónica. Mónica, adelante. Sí, sí, hola, estoy aquí. Sí. La pega con, con buena nota. Y empezó su residencia en medicina física y rehabilitación ah. en el en el ah. Nada, nada, tranquilo En el Hospital Clínico de Santiago de Compostela Aunque ya había conseguido participar en los Juegos Paralímpicos Susana tiene ganas de volver Lo veo Sigue leyendo Y conseguir una medalla Así que siguió entrenando para los Juegos Paralímpicos de 2020 Mientras hacía su residencia Esos cuatro años fueron muy duros Susana se levantaba a las 6 de la mañana entrenaba una hora de bicicleta y desayunaba. A las 8 de la mañana empezaba a atender pacientes en el hospital hasta las 3 de la tarde, de 6 a 9, oh, me de, 6 a 9 de la tarde. Entrenaba y por la noche estudiaba y repasaba lo que había aprendido por la mañana en el hospital. Ahora le toca el turno a David. David Berbés. En el 2018 consiguió quedar segunda en el Campeonato de Europa de triatlón adaptado y a pesar de que la Eurolínea perdió su tándem y tuvo que competir con uno viejo. Susana es un ejemplo de perseverancia y disciplina, consigue todo lo que se propone. Ha conseguido clasificarse para participar en el triatlón y en los 1.500 metros lisos de atletismo en los Juegos Paralímpicos de Tokio. Ahora mismo Susana tiene el récord nacional de los 1.500 metros lisos con 4 minutos y 55 segundos y 38 décimas y sigue preparándose para los Juegos Paralímpicos que fueron aplazados por la pandemia de coronavirus. ¿En qué, categoría, ¿En qué categoría tiene el récord nacional, Susana? David. En, el, en 1500 metros lisos. Bien. Eh, pues, pues ya hemos terminado el, el libro de, de vidas de mujeres inspiradoras. Ahora lo que voy a hacer es, voy a, a, a dejar de compartir y ahora mismo os voy a decir... Eh, los los libros los libros que podemos leer que el, el próximo libro que vamos a leer en, en, en lectura fácil de club de lectura y, eh, y son y son en los siguientes eh, la vida de perro saputo uno cuentos es el segundo libro y, y y relato de poesías y cuentos el tercero de Planeta, fácil. Bien. Eh, David, ¿qué libro te gustaría a ti leer en, en, en el próximo en el próximo para.? A ver, dí, dímelos otra vez para apuntarlos. Sí. Os voy a compartir pantalla en el ordenador para que para que para que lo sepáis y todo en la, en la página de club de lectura. Eh, a ver, el libro aquí ya eh, eh, voy a compartir pantalla aquí están mira las la la, los libros son por ejemplo la vida de perros a puto 1 relato y poesía de personas con discapacidad premio 3 y recopilatorio de cuentos con amor 3 eh, relatos espera ahí, relatos como has dicho relatos Relato y poesía de personas con discapacidad. punto, Premio 3. Poesía de eh, personas con discapacidad. Sí. Y el otro es el recopilatorio de cuentos de amor. Y luego recopilatorio. de cuentos de amor. Y la historia de cuentos de De amor, cuentos de amor, sí, y cuál más, y la vida de Perro Saputo, la vida de Perro Saputo, Pedro. Sakuko. Sí. Bien. Esos son los tres libros. Bien. Eh, ¿Qué libro te gustaría, David, leer de esos tres? Bueno, de estos tres. Sí. Vale. Eh... recopilatorio de cuentos de amor. Mm. Eh, eh, eh, Alba, Carvajales de Alba, ¿qué libro os gustaría leer de estos tres? Ahora, relatos de, de cuentos con, ¿Con amor. ¿Con, no, cuentos con amor. Sí. Relatos sí. de cuentos de amor. Sí. Sí, ese, Antonio. Sí. Sí. Más, ¿no? Bien. Juan Bien, Juan Fran, ¿qué libro te gustaría a ti leer? ¿Ah, Juan Fran de música... Eh. Aquí estoy. Sí, ¿qué libro te gustaría leer de esos tres? El conspiratorio de cuentos de amor. Sí. Bien, Juan, eh, Paco, ¿qué libro te gustaría leer? A mí. Paco. A mí, Antonio, eh, cuento sí. de amor. Sí. sí, sí. Antonio, ¿qué libro te gustaría leer? Antonio, Antonio de Mairena, qué libro te gustaría leer? Eh, garag... de Cuento sí. de amor. Sí. Sí. sí. sí. sí. sí. sí. Ah. Eh, Garagune Ordicia, qué libro os gustaría leer? Sí. Garagune. Sí. Eh, Cuentos de amor. De amor, Antonio de amor. Sí. qué es bonito. Sí. Bien, Maricruz, ¿qué libro te gustaría leer? Maricruz. La historia de Verónica. Sí. Bien, Angelita, Angelita, ¿qué libro te gustaría leer? Angelita. Eh, Angelita, ¿qué libro te gustaría leer el próximo? Mónica, ¿qué libro te gustaría leer? Dime, ¿voy? Mónica, ¿qué, ¿qué libro te gustaría Vamos. leer el próximo? Eh, pues a mí me gustaría leer recopilator... eh, no Recopilatorio de cuentos de amor. Mm. Bien, Aspareza, ¿qué libro te gustaría leer? Aspareza, Galicia que eh, La vida de Pedro Saputo. Es mm. No. Mm. Eso está muy, eso está sí, muy bien. ¿eh? Sí. Bueno, bueno, pues tras la votación que hemos hecho de libros, de libros, eh, el próximo libro que vamos a leer en el, en el club de lectura de Planeta Fácil va a ser Recopilatorio de Cuentos con Amor de, oh, de Emilia Pardo Barzán. ¿Qué? Sí. Y, el, y, y, el, y, y, lo, y, y lo que vamos a leer es, en la página, y eh, eh, vamos a leer el, el primer libro que está en la página número 10. Sí, pero ¿cuándo es la...? Eh... El 6 de abril. Sí, no, me ilusioné, Juan. ¿El 6 de abril? Sí. Vale. Vamos a leer... Espera, espera, el... que me lo voy a poner... Sí. Espera a ver, que me lo voy a poner... ¿Tú? ¿Tú? ¿Tú? ¿Tú? ¿Tú? ¿Tú? A las 4 de la tarde. Eh, ¿Qué páginas vamos a leer del libro? Va, vamos a leer de la página 10 a la página 20. El cuento ¿El número 1 y el cuento número 2. ¿Página 10? A la 20. Ah, la... Vale. Sí. Muy bien. Mm. Sí. Bueno, voy a dejar ya de compartir pantalla y, y vamos, vamos a leer, el o sea, el 6 de abril a las 4 de la tarde vamos a leer el cuento número 1 y el cuento número 2, que son 10 páginas. Ok. Espera, espera, espera, espera. He puesto sí. página 10. A la 20, a, a la 19. A la, a la 20. A la 20. Sí. Ok, muy bien. Sí. El señor Jesús. Jesús Antonio. Sí. Antonio? Sí. Gracias. Gracias. Pues venga, gracias. Sí. Eh, sí. sí. Sí, os escucho. Vamos a leer. Bueno, muchas gracias a todos y a todas. Nos vemos en el, el, 6 de, el 6 de abril a las 4. Vale. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós! Antonio! bien!